Hola, bienvenidos a este módulo de aprendizaje de los números naturales. Y es que para poder aprender qué son los números naturales, primero tenemos que hacer un recorrido de dónde provienen esos números naturales. Por ejemplo, vamos a definir primero el gran conjunto de los números reales. Todos esos números reales son los que nosotros a través de los años vamos a ir conociendo y a este número se le llaman los números reales. Esos números reales están divididos en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos que existen dentro de los números reales? A un grupo le vamos a llamar, o se les denomina, los números irracionales. La letra que utilizamos para identificar este conjunto es la letra I. La otra parte de este conjunto se les denomina racionales. Bueno, pero en este caso la letra que vamos a utilizar no es una R, porque ya la R se utiliza para los números reales. Es una R con doble línea. Para los racionales utilizamos una Q. Una Q con doble línea. Esos son los números racionales. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Dentro de los números racionales existe un grupo, vamos a denominar ese grupo como el grupo de los enteros, Los Z. Igual, una z con doble línea. Estos son los números en Por último, además de los enteros, dentro de este grupo de los enteros existe un grupo que les vamos a denominar los números naturales. Y estos son los números que nosotros vamos a estudiar en este módulo. Estos números que están acá y se utiliza n con doble línea o con doble barra. Estos son los números naturales. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos grupos, de estos conjuntos. Vamos a comenzar con los irracionales. Veamos un par de números que sean irracionales. Más adelante más, lo vamos a trabajar más a profundidad, pero en este momento simplemente les voy a presentar un par de ejemplos. Por ejemplo, por acá están las raíces no exactas, que no las conocen quizá, pero más adelante las van a conocer. Son números que pertenecen a este grupo de los i. Hay otro número que sí conocen, porque lo hemos tra trabajado en otro momento, que se llama el número pi que pi es un número infinito aperiódico 3.14 15 etcétera es un número que pertenece a los irracionales cuáles son los números Q un par de ejemplos los números que son fraccionarios por ejemplo dos quintos es un número que pertenece a Q también tenemos los números decimales pero decimales que son periódicos infinitos o bien finitos, por ejemplo, 5,3 o 5,3. Esos son dos ejemplos de los números Q. Los números Z, los números enteros. Por ejemplo, tenemos un número que son negativos y, por ejemplo, el 3. Son dos números que son enteros. Ahora, no significa que en los demás grupos no existan negativos. Más, o más, más adelante también vamos a trabajar todos esos números tanto en forma positiva como en forma negativa. Y ahora bien, ¿Cuáles son los números que vamos a estudiar? ¿Cuáles son los números que vamos a trabajar en este módulo? Los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los voy a definir de una vez. Son todos los números del 1, 2, 3, 4, 5 en adelante hasta infinito. Esos números no terminan, son números infinitos. ¿Dónde comienzan? Ok. Comienzan en 1. Para algunos autores comienzan en 1 para otros autores comienza desde cero. Eso todavía para muchos no está definido, es decir, si ocupamos que los números naturales comienzan en cero, pues comienzan en cero y decimos, bueno, mis números naturales comienzan en cero, para otros comienzan en uno. Las dos versiones son correctas. Y por ahí les dejo unos videitos sobre qué es el cero, quién lo inventó. Entonces nos vemos en la próxima explicación sobre las características y las propiedades que tienen estos números naturales.